Amigos, continuamos con más y presten mucha atención en casa porque vamos a hablar hoy día de las redes sociales y algo que nos ha estado inquietando últimamente que son los términos y condiciones de WhatsApp y para eso tenemos a una experta que nos, que nos está acompañando esta mañana, Micaela Zapja ella es speaker y especialista en marketing digital. Micaela, bienvenida al Mañanero. Gracias, muchas gracias por la invitación, por permitirme eh, explicar a la población lo que está pasando con WhatsApp, con, con otras herramientas, para que se queden un poco más tranquilos también, ¿no? Y sepan cómo utilizarlas. Perfecto, porque ah, bueno, a muchos, a todos los usuarios bueno que usamos esta aplicación que es tan conocida a nivel mundial, nos ha aparecido un aviso, un anuncio, que WhatsApp está con nuevos términos y condiciones. Y bueno, este tema ha estado muy en tendencia últimamente estos últimos días. ¿Por qué? Porque muchas, muchos pensamos, de acuerdo a las términos y condiciones, muchos no, y ni siquiera los leemos, ¿no? Exactamente, ni siquiera los lee. leemos, pero sí ha habido un bastante resúmenes o recopilaciones que nos han indicado que llegan a invadir de cierta forma nuestra información o nuestra privacidad. ¿Es cierto o falso? Más o menos, en realidad. Eh, bueno, creo que la duda que ha surgido es que están compartiendo la información de WhatsApp con Facebook. Esta información que se está compartiendo en realidad es una información de, de cosas generales, de estadísticas, de ubicaciones, pero no ubicación exactamente tu dirección. Por ejemplo, dónde te ubicas, en Cochabamba, en qué país. Toda esta información que se comparte con Facebook es simplemente por temas comerciales para las empresas. ¿Para qué? Para que se pueda obtener mayor información al momento de hacer publicidad pagada. No es que tus mensajes que estás mandando entre contactos van a publicarse en Facebook. Ni tus contactos, ni tus llamadas, absolutamente nada de eso va a pasar. Eso no va a suceder. O sea, no es que se va a vulnerar toda la seguridad que existe en WhatsApp en temas de contacto con las personas. No va a pasar eso. Que creo que ese es el, como el susto que ha habido entre la gente, ¿no? Exacto. Porque bueno, también es muy importante. Cuando uno empieza una conversación, siempre nos aparece un mensaje ahí arriba, ¿cierto? Que dice, tus mensajes están cifrados de extremo a extremo. ¿Qué significa eso exactamente? Ya que los mensajes pasan directamente de una persona a la otra y en ningún momento se quedan guardados para WhatsApp. O sea, WhatsApp no está viendo tus mensajes. Ahora, tenemos que creer, ¿no? A todo lo que nos dicen, digamos, ¿no? Porque no sabemos claro. lo que está pasando por detrás. Ahora, eh, lo único que sí, digamos, en algún momento puede ser guardado por WhatsApp cuando un mensaje está en camino, cuando pasa que una persona no está conectada al Internet. Entonces, para que ese mensaje pueda llegar a la otra persona, WhatsApp sí lo retiene en sus servidores hasta que la persona esté conectada y pueda llegar a destino. Y a partir de ahí ya se elimina ese mensaje de los servidores de WhatsApp. ¿Ya? Pero eso siempre ha sucedido y eso sucede ahora. La única diferencia, como te digo, es que se está compartiendo el tema del uso de WhatsApp, de la ubicación, de, de qué, qué ciudad estás, etc., con la plataforma de Facebook para el tema comercial, para que sea más, eh, más validero, mejor para el las empresas, para, para las marcas, servicio. claro. Yo no sé cuál es la preocupación, porque la verdad todos estamos publicando mil cosas en Facebook y ni cuenta, nos damos que lo estamos haciendo público. Exacto. Entonces realmente no, ya, ya, hemos, ya hemos aceptado muchos términos en muchas plataformas y tenemos miedo de una política que creo que la mayoría no lo ha leído, así de sencillo. Sí. Yo no lo he, leído, lo he leído por completo, pero cada uno puede entrar a la página de WhatsApp, como pueden ver en esa imagen, encontrar todas las reglamentaciones, eh, todos los detalles de estas políticas tenemos tanto miedo, entonces es cuestión de leer, ¿no? Claro. creo que tenemos flojera de leer y si tenemos ese miedo, pues ahí está la, la información, o sea, nadie nos está escondiendo nada. Exacto, yo creo que el miedo va más allá de una desinformación de parte de la población, ¿verdad? Exacto. ¿Pero cómo protege WhatsApp tus mensajes privados? ¿Cómo lo hace? Con esa seguridad, que ya es parte técnica que realmente no te puedo decir porque no sé cómo funciona la parte muy técnica eh, de extremo a extremo. Como te digo, pasa de una persona directo a la otra. O sea, en ningún momento está siendo transferida por otros medios. Ahora, okay. lo que explican eh, los de WhatsApp es que justamente por, ese, por, ese, por esas por esa seguridades que pasan de esta manera, la información, porque son tantas personas que están en WhatsApp que hacerlo de otra manera puede vulnerar la seguridad. Por eso es que lo hacen de esa manera y no existe una forma de guardado de parte de ellos. Oh, Porque si fuera así, por la cantidad que manejan de datos, dice que puede eh, vulnerarse la, la seguridad. Entonces, se evita todo esto. En cambio, Telegram, por ejemplo, que supuestamente era más segura que WhatsApp, de alguna manera, eh, Telegram no tiene el cifrado de extremo a extremo en todos los mensajes, solo en, la, en los mensajes secretos. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. WhatsApp es absolutamente en todo. Hay cosas que hay que tomarlas en cuenta, entender las plataformas para poder usarlas, ¿no? Claro. En WhatsApp podemos hacer videollamadas, en Telegram no. Entonces yo creo que la gente va a darse cuenta de eso y no va a utilizar Telegram de esa manera porque no va a poder hacer una videollamada. Sí, porque muchas personas estaban ya un poco asustadas con el tema de la privacidad en WhatsApp y estaban optando o buscando nuevas opciones. Y una de las opciones más conocidas últimamente es Telegram, ¿no? Sí, exactamente. Que, bueno, esa plataforma también viene usando hace muchísimo tiempo, hace mucho claro. tiempo en muchos países. En Bolivia como que tenemos retraso, como que nos quedamos claro. con lo que tenemos y no probamos otras plataformas, ¿no? Micala, claro. y para ir terminando, claro. ¿algún beneficio que tenga utilizar Telegram o Instagram para aclarar a la gente y, bueno, vea la opción más factible para ellos? Claro que sí. Bueno, WhatsApp, eh, te voy a hablar un poco a nivel de marcas, porque creo que esos son los mayores beneficios, sí. más que para las personas. Eh, Whatsapp está obviamente ligado a, a Facebook e Instagram, que son las plataformas más grandes a nivel comercial y es un beneficio grandísimo porque tiene una parte del de Whatsapp Business y Telegram sí tiene una forma de manejo de, de grupos bastante altos, no, puede, no es comparable con, con Whatsapp porque se, se puede llegar a tener 250.000 personas en un grupo, wow. y estoy hablando de gratis En cambio en Whatsapp no, nos permite 250 personas, es la gran diferencia Buenísimo. Bueno, usted ya sabe, no se preocupe acerca de los nuevos términos y condiciones que tiene WhatsApp para ustedes, pero sabe que los tiene que aceptar porque entran en vigencia desde este 8 de febrero. Así que vaya y déle aceptar sin miedo porque WhatsApp no va a invadir su privacidad, ¿cierto, chicas? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya le vamos a ir aclarando más cosas acerca de redes sociales. Seguimos con más en el Mañanero, Rodrigo. Seguimos contigo. Así es, tenemos información en vivo.